Es, bueno, en esta ocasión salí a pesca al muelle de Marutuyú, Bañario, que es la cabecera del partido de la costa, ubicado en el kilómetro 334 de la ruta 11. Esto es en los primeros días de febrero. Eh, estuvimos un par de horas antes de la máxima creciente. Y si bien no hay una pesca de peces de gran tamaño, estuvo muy entretenido, con mucho pique, ya sea borriquetas roncadoras, la perita, y también una especie que ha eh, dominado en los últimos años eh, la costa atlántica como es el bagre de mar tamaños pequeños, algunos medianos y algunas que otras sorpresas, pero la mayoría son pequeños y también sacaron, yo no logré filmar, pero antes habían sacado dos corvinas de muy buen tamaño así que entretenida la variada de mar aunque, eh, aunque están todos los turistas, este, hay que buscar días vías de, de mareas altas y poca concurrencia de los bañistas, y bueno, por supuesto tratar de llevar equipos buenos para lance bastante lejano, el equipo de 3,50 metros, reglas rotativas frontales cargadas con tanza de 0,30 y salida el 0,70. Así que espero que le guste la nostalgia.